un sabigo pone mi vieja hijo si vas a salir cuídate del sol que está muy fuerte yo nada qué tan fuerte puede estar el sol ¡Buena! es que mis poses de p son naturales igual lo que acaba de escribir literal lo copié y lo pegué en mi twitter automáticamente <risa> Hace rato quería jugar a este juego porque le tengo unas re ganas. Pues la introducción. Haría bueno jugar la introducción, ¿no? Creo que estos son con los que tengo que pelear. ¿no? ¿Qué es esto? Ah, tengo una cantidad de cositas, me parece. Ah, mira, estos son de lanza. Tengo dos deseos dos de esto y este, y dos protectores. Me voy a poner acá adelante. Bien. ¡Weeeeee! ¡Viene ahí! A las piñas ¡No! ¡Mirá! ¡Está pelando a muerte! Está pelando, está dándole todo, está dándole a todo a Son un montón de lanceros Ah, voy a poner, ya tengo una idea Vamos a poner, tipo, protectores acá Dos protectores Ok, y acá después vamos a poner, tipo, un montón de chaboncitos Tipo, que estén así, bien detrás No, uy Uh, la p... me quedé para... ¿Lo puedo eliminar? ¿No? ¿Clear? A ver... Tipo... ¿Listo? ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eres tú contra tres! Pero confío en ti Brat. Bueno, que ganen por cantidad Un, dos, tres, cuatro Vamos <risas> ¡Qué manera de comerla! Ok, vamos a hacerle ese. Mirá, bien Ok, che, el otro tarado se quedó atrapado entre los cuerpos Dale, bien Bien, bien Me parece que es por ahí Me parece que es por ahí Dale, dale, culéatelo ¡Culeatelo! Mirá Esto sigue ¿Vale? Esto es que tiene... Un chabón que tiene roquita. Creo que acá van a estar todos relentos, así que estar. A ver qué tal. Bueno, ¿qué tal esto es lo de la roca? <risa> ¡Oh, por Dios! fue pará el chabón ese, mira lo que hace. No, no, no. Eh, no, no. Dale, tarado, no pueden cargar la lanza más rápido. Amigo, amigo, amigo, vos podés. ¡Román! Acá, lo primero que van a hacer es comerla. No te vas a meter con la calle. Acá, no te metes con la bombonera. Mira la bombonera. tú, tú, tú. Ay. No. No, boludo. Me están re No, No, mirá lo que pelea. Mirá todo lo que tuvieron contra él. Si no, no lo podían. <ríe> Cuando sos mina y vas caminando solo por constitución. ¿Qué es esto, mamut? Que están como... Como envueltos en paja. <ríe> Come. Bien, listo. Estos no, estos son re poquitos. Igual no, no me confiaría con los de la modaña. ¿Eh? ¿De dónde salieron más flacos? Start. Ahora vamos a recomendar. No, dale, dale, maguito, vos podés. ¡Bruh. ¡No! ¡Boludo! ¡No! ¡No! No, no le va a ganar a mi mamut. No le podés ganar al mamut. No le podés ganar al mamut. Bien, bien. Vamos. Vamos, tú puedes, Germán. Dale, Germán. Dale, Germán. No te lleves a tus compañeros puestos nada no. más. Dale, piloto. Sigue peleando. Discos tú. Me parece que la ganó. Me parece que la ganó. Sí, mira, mira cómo se lo lleva a todos puestos. Discos tú. Bien ahí. Al rey. Me enfrento contra el rey. Bueno, seguramente tiene poderes. A los niños pajas los ponemos acá adelante. Eh, voy a poner al señor de la carroza. Bien, más. No, pará, es como. WTF, el rey. Mira pajaritos, tira los pajaritos. Bueno, pollo. Dale, man. Bien. Ah, mira no se murió el de las carrozas. Tomá. No, re poderos, dijo estuvo. Bien, los mata a todos. Buena. ¡Sale! ¡Carguen, carguen pajaritos! ¡Carguen pajaritos! ¡Carguen pajaritos! A la carga! Bueno, podríamos ver el poder de la cata. Y sí. el rey y los curanderos, vos decís. Ahora bien, de por atrás. ¡Ah, no! ¡Dale, rey! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, rey! ¡Dale, rey! ¡Dale, rey! ¡Dale, rey! ¡Dale, rey! No, ¿Sabes qué? Vamos a probar al rey de nuevo. Bien. Yeah. Bueno, ok. Ay, ¡Oh! Ese era mi rey Ahora están dando al bardo El bardo ni siquiera puede pasar por ahí ¡Bred. No, el bardo Se están curando entre ellos <ríe> Dejen de jalársela Que paren de jalársela No No fue una buena estrategia Bueno, vamos a ver qué tal sale esto Tom, cómelá Che, no Esas ballestas son ¡Buah! ¡Boludo, era un shooter! Bo. ¿Qué es esto? Un centauro! ¡Ay, me encanta la mitología! Uh, pero el centauro es el típico que te rompe todo. ¿Tú qué? Vá, voló, voló. Ahí va. El, el rey le está... ¡No! El rey se enfrentó a los dos. ¿Le gana? les gana a los dos? ¿Le gana a los dos el rey? ¡Ay, no! ¡Mi healer! No, ¡El bardo está corriendo! Me parece que están ganando acá. sí. Dale, rey. Dale, rey. El rey puede... Sí, reventar al minotauro. Ya te estaba desperciendo a Venti. Venti, vos podés. Venti, corre. Venti. Sobrevive. ¡No, Venti! ¿Qué le hiciste, Venti? Por jodido. Hijo de puta. ¡Eh! Contra los vikingos. ¡Seus! <tose> WTF voy a poner a Zeus. ¡Wow! ¡Para Zeus! ¡Mira Zeus lo que es! ¡Boludo! Mira lo que es Zeus. Un spellholder. <tose> y si pongo dos Zeus. ja <tose> Bien, vamos Zeus, ustedes pueden. Dale, Zeus, dale, Zeus, dale, Zeus, dale, Zeus, dale, Zeus, dale, Zeus. Zeus, dale, dale, mi... Zeus, dale, no te puede ganar, no te pueden ganar, no, no, no, no. No, no, no te pueden, no puede ganar, no, no. Dale, dale, dale, no te puede ganar. Eh, ah. hoy al minotaurio. Dos minotaurios. Oh, el furro, me lo hicieron Red Bull Dale Bueno, no Ya maté el que quería, sí, es lo más importante O el otro, no otros... Ah, no, no está muerto, no está muerto Mátalo, mátalo, dale, por favor Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale, dale Tush, tush, Tomá. Dale, mátalo Mátalo Toma Barco en el medio del hielo. Bien. Tiene pinta de que de que Zeus. Ni un minuto. ¿Tú qué? ¡Qué buen minotauro! No, ese minotauro se lo llevó todos. Mira cómo estaba bailando el hijo de p***. No. Reclara tenía. Demasiado clara tenía ese minotauro. Se llevó puesto todo. Qué buen furro. ¿Tú qué? Listo. Bueno, pelotas What the fuck? Están tirando espermatozoides, no. No paran de tirar, cum, Demasiada, cum Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Bueno. Creo que tira. No sé ni qué tira, no sé ni qué hace. ¿Gané? Vamos a poner el cañón de Da Vinci. Y refuerzo un dragón desde atrás. Me he perdido el toque. Ah, ¿Todo Ahora solamente quedan los arqueros. Ahora solo quedan arqueros. Y Sharp. Queda ese arquero. Bien. ¡Uh! Sima se escucha el no no no no no no están chupando de todo el pito. Basta. Dejen a mi Sharp. Sharp, ponle la barrera, barrera Sharp, barrera, barrera, barrera, se te cargó. Uuuh Quiero verla por acá Y Tuki, Tuki Tuki Tuki Es muy buena por acá Jajaja <risa> Bruh <risa> Uh, acá también hay boludos que se esconden Ya me acuerdo de esto Hola Vamos, vamos, tú puedes uh. Dale Tuki ¿Tú ¿Qué está? Falta uno más. Ah, mira ese toto que se quedó ahí escondido. No te puedes esconder de la porca. Mira, le estás haciendo dar toda la vuelta. ¿Tú ¿Qué? Y ahora, ¿qué más queda? ¡Anda! No murió de un saque. <ríe> ¡Buena! para era re resistente. Y Johnny, Johnny no puede faltar. Boogie el mapa Y miren, Johnny está vivo Johnny el flaquito está vivo Todos defendiendo a Johnny Bien Johnny, tú puedes Johnny Uh, pará, ¿qué es este flaco? No, cuatro Zeus Vampiros oh, pará. Y Johnny, porque Johnny da suerte Si Johnny está vivo es porque vamos a ganar Si Johnny muere es porque vamos a morir <risa> Soy un <risa> Listo, toma. Gané con un vampiro. Soy una género. Y bueno, y Johnny. Ué, viene ahí. No me acordaba que era Eh, No, Johnny. A ver, ¿esto funciona? No. A ver. ¿Por acá? Ah, ya sé. Y vamos a poner. Jonis. Bien, Shonis, defiendan a la parca. ¡Defiendan a la maldita parca! Dale. ¿Y estos tres juntitos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¡Qué bueno que esto! Bien, terminé la campaña de Spooky y posta, literal. Sí, épico, bastante épica la batalla. Bueno, muy bueno juego. Yo decía, ¿por qué me molesta tanto este ojo? Me dejé el lente de contacto. Me pareció un idiota. Oh, por Dios, mi vista. a tu lado.